Ok, bueno. Y regresamos con la segunda sesión del día de este frisol Esperamos que todos se encuentren muy bien. Arrancamos esta charla con Santos Gallegos desde Cuenca y representante de Python Ecuador. Hablaremos sobre si probablemente tú usas software open source todos los días en tu trabajo, pasatiempos o escuela, pagaste por usarlo. Haremos reflexiones sobre el trabajo de ser maintainer de un proyecto open source y cómo podemos ayudar a mantener activos estos proyectos y la comunidad. Pero antes vamos a conocer un poquito a Santos. Él es entusiasta de Open Source, Python y NeoBeam. Actualmente es desarrollador de software en Red the Dogs. Bienvenido, Santos. Es todo tuyo el show. Hola, hola. Ok hoy día vamos a hablar sobre Floss es uh, gratis y por qué debería importarte. Bueno, mi nombre es Santos Gallegos, trabajo en VideoDocs, uh, soy Python Developer, eh, mayormente hago cosas en web. En el internet me pueden encontrar como stswd y ahí está mi blog personal. Eh, antes de empezar vamos a hablar un poco sobre las libertades del software libre. Eh, esperamos que las hayan escuchado un montón el día de hoy o las vayan a escuchar ya que sobre eso se trata el FISOL. Eh, tenemos la libertad número cero, que es la libertad de usar el programa con cualquier propósito, libertad de estudiar cómo funciona, la libertad de estudiar copias del programa, no, no, no, no. y la libertad de mejorar el programa y hacer públicas estas mejoras. Así que de todo modo la comunidad se beneficia. Y como vemos en todos estos puntos, lo que sobresalta es libertad, ya que FLOS es una cuestión de libertad, no sobre precio. Y es lo que nos vamos a enfocar hoy día en esta charla, es sobre la parte del precio. Y aunque muchos eh, personas confunden Floss, con tener todo gratis. Y bueno, probablemente estés usando eh, Floss todos los días en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, en tus tiempos de ocio. Eh, pero en realidad pagaste algo por usarlo. Porque probablemente, incluso probablemente estés haciendo dinero eh, usando floors. Eh, ¿Distes algo a cambio, tal vez, por usarlo? Probablemente lo descargaste, ¿Listes la documentación. Todo estaba perfectamente hecho. Eh, tal vez había un anuncio de donaciones y lo ignoraste. Y el proyecto tal vez tenía ads, probablemente las bloqueaste. Así que tal vez la respuesta es no. Y bueno, la cosa es que el software no crece en los árboles. un poco obvio, eh, es escrito por personas, pero vale la pena recordarlo. Y personas, eh, personas que lo hacen en su tiempo libre, lo hacen como su pasatiempo, como si fuese, eh, lo hacen en sus tiempos de horas de trabajo o fuera de sus horas de trabajo. Y bueno, la cosa es que personas son, los mantienes no son eternos. Tenemos algo que se llama el Bust Factor. O ahora que estoy en Cuenca podemos decirle que se Vía factor, eh, que es una medida del riesgo eh, de que conocimiento de un proyecto no sea compartido con el resto. En caso de que un miembro sea atropellado por un autobús, así que tratemos de disminuir el riesgo, ya que si una persona tiene conocimiento del proyecto no está muy bien, ya que si esta persona llega a ser atropellada o algo le pasa eh, el proyecto no puede seguir avanzando. Así que entre más alto eh, sea el factor de autobús, es mejor. Así que sí, es, es decir, que entre más personas hayan para ser atropelladas, es mucho mejor. Y, bueno, eh, la vida de los maintainers también continúa más allá de las computadoras. Eh, tenemos personas que tienen sus otras actividades, tienen familia, tienen trabajo. Y, bueno, y eso, y eso está bien, no estar todo el día en la compo. Eh, personas también pueden perder el interés. Aquí vemos un ejemplo que fue en 2018 de un paquete infectado de npm con un backdoor. Y lo que pasó es que el maintainer eh, ya no tenía el interés para seguir manteniendo esa librería y se la pasó a alguien más. Pero esta persona había sido un usuario malicioso. Así que, bueno, se aprovechó de, este, de, de esto y pudo infectar este, este paquete. Y es uh, conocido también como Pornout. Um, un ejemplo que pasó también en 2018 fue de Gidevan Rouson. Es el creador de Python que se tomó un descanso luego de haber este, recibido un montón de, de quejas sobre un pet que fue un poco muy polémico. Y la cosa es que el pet estuvo abierto, sobre, estuvo abierto mucho tiempo, nadie comentó nada. Y cuando ya se aceptó, ahí recién empezaron la comunidad a notarlo y empezar a quejarse. Pero ya, ya, habías, ya se había dado muy tiempo, mucho tiempo y nadie había dicho nada sobre ello. Eh, otro problema es que eh, no tener los ingresos suficientes. Eh, y esto de aquí obliga a que el software, por ejemplo, cambie de licencias, otras que no sean muy permisivas o, incluso, que se vuelva propietario. Ejemplos tenemos eh, MongoDB, que pasó de AGPL a SSPL, que es Seversight Public License. Elasticsearch también pasó a la misma licencia, y sentry también vuelta, pasó de BSD a BSL, que es de Business Source License. Esas licencias no son open source eh, y software libre. Entonces, esas licencias simplemente hacen el código eh, que sea público, pero no, no conforman con todas las cuatro libertades de software libre o los nueve eh, puntos de eh, open source. Así que, bueno, personas, eh, todo el software que usamos depende de algo tan frágil como son las personas. Y en muchos casos, eh, no personas, sino persona, una sola persona. Así que depende del software libre, eh, tu producto, tu trabajo, tu profesión, eh, tu empresa, tu libertad y tu seguridad. Y probablemente no estás haciendo nada para ayudar a mantenerlo así. Y esto no está bien, eh, ya que con esto, adiós a tu framework favorito, a tu lenguaje de programación favorito, tu editor, tu IDE, en donde escribes código, a tu navegador, tu privacidad, tu libertad. Todo esto le podemos decir adiós si no hacemos nada para arreglar esto de aquí. Bueno, esto no suena bien, así que ¿cómo podemos ayudar? Eh, tenemos opciones de donar tu dinero. Donar tu tiempo, donar tu conocimiento, donar tus habilidades. Eh, donando dinero motivas a los maintainers a que probablemente incluso tomen el proyecto como si fuese eh, parte de su trabajo. Tu tiempo y conocimiento enviando mejoras, ayudando a solucionar problemas. Eh, y flows es más que software. Es, también se trata sobre difusión en las redes sociales, documentación, diseño incluso hasta asuntos legales. Así que todo ese tipo de ayuda es importante y la pueden ustedes ayudar de alguna manera también incluso pueden hablar con sus jefes para que puedan usar horas de trabajo para ayudar a mantener proyectos open source que la empresa depende de y bueno eh, donar la verdad que donar esa palabra no me gusta mucho porque suena eh, como algo si fuese opcional y algo que, algo que es opcional es probablemente algo que no lo vamos a hacer así que vamos a reemplazar eso con donando por intercambiando ¿Y por qué mejorarlo? Bueno, así que muchas instituciones empresas se benefician del open source y comunidades, eh, pero, pero debería, eh, debería ser a revés eh, Estas empresas deberían dar al open source. Así que en vez de donar, eh, ¿qué tal si decidimos intercambiar? Ya que estás recibiendo cosas gratis, sin ningún esfuerzo. Eh, también, si un proyecto no está activo, eh, por favor, darle tiempo al maintainer, eh, no sean como esta persona de aquí, de que a veces de un proyecto no está activo por un par de meses, incluso un par de días, y empiezan a estos tipos de comentarios, eh, el proyecto está mantenido, eh, estás vivo. Eso no es una buena manera de, de, de, de tratar de mejorar un proyecto. Algo sí es mucho mejor. ¿Qué tal, por ejemplo, aquí, este usuario está proponiendo una solución en el mismo proyecto? Este, ¿De qué tal si se podría agregar más maintainers? Así no está, el repositorio no se queda trabado esperando review de, varia, de una sola persona, sino hay varias más personas que pueden ayudar. Eh, otra cosa también es que no hagas, eh, ayuda a crecer la comunidad, no tomes control de ella. Y es que... Lamentablemente he visto estos, eh, estos tipos de, de cosas eh, pasando incluso en el Ecuador, de empresas y de comunidades o empresas o individuos tomando control de la organización de eventos de comunidades. Y bueno, es este, donde tratan de monopolizar las comunidades para tomar el provecho personal de estas en lugar de, de, de ayudarlas. Así que no tratan de tomar el control de una comunidad, sino tratan de ayudarla. Eh, no hagas flows de una estrategia de marketing, ya que ahora está como que de moda decir que tu proyecto es flows, poner open a la como prefijo del nombre de un producto y realmente no no es realmente open source. Y eso también lamentablemente he visto en Ecuador decir que el producto es flows, pero no ni siquiera el código está disponible. Incluso eh, se enojan cuando les preguntas si está el código. Decir que tu empresa apoya software libre, pero en realidad no, no contribuyen y ni siquiera dejan que sus empleados lo hagan durante sus horas de trabajo, sino que piden que hagan contribuciones en, en su tiempo libre, lo cual está mal, ya que la empresa se está dependiendo de sus proyectos. Y bueno, los uh, no es más que computadoras. Sea mal respetuoso con la comunidad. Nadie les está pagando para leer tus comentarios quejándote. Es lo deberíamos eh, ayudar a buscar soluciones, no crear más problemas. La manera en que, en que nos comunicamos con las personas siempre hay que ser amables. Hay eh, es que darse cuenta de que el otro lado de la computadora está una persona, también tiene problemas y otras cosas que hacer. No, no están eh, específicamente trabajando en ese proyecto para darte soporte gratis. Bueno, también, como decíamos, eh, también hay más cosas que se pueden hacer que no es código, por ejemplo, documentación, difusión, organizando eventos, participando en comunidades locales, por ejemplo, organización de este evento de FliSol. Es muy bueno lo que ustedes hacen de aquí. Eh, pueden escribir blogs, eh, dando charlas sobre un proyecto, ayudando a organizar eventos sobre este, ayudando con la difusión. Y bueno, y sí se puede generar dinero. Con proyectos open source. Ah, tal vez esto eh, no. no A veces es difícil de creerlo, o tal vez no lo conocían, pero sí se puede crear proyectos que sean autosustentables o generar ingresos a sus maintainers. Incluso personas que generan suficiente ingresos para retirarse de, tu, de su trabajo y dedicarse full time a proyectos proyectos que conozco. Por ejemplo, está Niobeam, Django REST Framework, Read the Docs, y muchos más. Eh, pero aún así, estos proyectos generan ingresos, pero aún así no, no, no, no significa que ustedes no van a seguir haciendo nada o no van a dar dinero. Otras personas ya están haciendo, ¿por qué no? no Aún así, sus proyectos necesitan de tu ayuda. E incluso vemos proyectos grandes que están, eh, están baqueados por empresas gigantes como Google, Facebook. Pero aún así, debemos también seguir tratando de colaborar. ¿Y esto por qué? para evitar eh, monopolizar estos proyectos aquí. Ya que si solo Google o solo Facebook son los contribuidores de, eso, de este proyecto open source eh, o software libre, ¿qué pasa si ellos deciden eh, cortar esos fondos? El proyecto ya no tiene más este, otras alternativas para, su, para sobrevivir. Así que es muy importante que el proyecto sea así de saludable, no tenga un solo fuente de ingresos, sino varias. Y eh, recordemos la libertad número 3, que es la libertad de mejorar el programa y hacer públicas estas mejoras, de tal modo que toda la comunidad se beneficie. Así que tenemos que tener muy en cuenta esa libertad. De eso se trata eh, software libre y open source. No se trata de tener todo gratis, sino de construir entre todos como comunidad. Y bueno, ustedes están listos para pasar de ser consumidores a ser colaboradores. Espero que sí. Bueno, con eso termino mi charla. Y, bueno, vamos a preguntas, si es que tienen. Vamos a discutir un poco más. Sí, claro que sí. De hecho, sí tenemos una pregunta, la cual es, ¿cuántos proyectos de software libre y código abierto has colaborado? ¿En cuántos has colaborado? ¿Y qué proyecto te gustó más? Ay, uh, la verdad que no... No llevo de una cuenta, eh, colaboro de muchos hasta ahora, pero lo que mayor hago es que, lo que mayor, mi recomendación es que colaboren en proyectos en que, a los que tú te gustan, a algo que quieras aprender o en los que tú dependas de. Por ejemplo, a mí me gusta mucho editores, en este caso Niobin, eh, y ahora, eh, por cosas de la vida, ahora incluso formo parte de una organización que se dedica a elaborar plugins para Niobin. Así que, bueno, mis mayores eh, contribuciones van para esos proyectos y también para proyectos hechos en Python. Genial. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y tu presencia. Fue una excelente charla. También les queremos compartir que el libro Politizar la tecnología, radios comunitarias y derecho a la comunicación en territorios digitales estará en breve ya disponible para su compra en papel en el Ecuador. Por ese motivo, dialogaremos sobre esta obra con sus autores, Inés Binder y Santiago García Gago. Esta será el jueves 13 de mayo a las 11. Y también nos podrá seguir a través de nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube, Open Lab S. Antes de que se nos vaya, acabamos de tener otra pregunta que nos acaba de llegar recién. Ok. <risa> ¿Qué opinión tiene acerca del proyecto que se llama Open Venti? Uh, no creo que sea adecuado eh, hacer esos comentarios eh, <risa> ahora. Así que no, no, no, no va a hacer ningún tipo de comentarios sobre esos proyectos eh, de manera en vivo. Ok, no hay problema. Bueno, yeah. entonces nada más. Los... <risa> Nada más nos despedimos con que les mencionamos que en nuestro chat de FreeSol tuvimos una charla con Marín Barahona con el tema ¿Estará el Open Source también abierto a las mujeres? Empezó este a las 2 de la tarde en el canal de, de conferencias y bueno, esperamos que también ustedes lo puedan ver luego en nuestro chat de FreeSol y también que pueden comentar, empezar charlas o dar proyectos y comunicarse con la comunidad de FreeSol. Este Santos, ¿qué tal? Qué gusto. Hola. Eh, queremos hacerte una pregunta. Eh, no, no es, no es tranquilo. No te pongas nervioso. <risa> <risa> eh, es más sobre comunitario. <risa> este, ¿cómo, cómo, le ves eh, tú eh, desde tu, bueno, tú, tú tienes años trabajando en comunidades, eh, en la comunidad de Python Ecuador. Es una comunidad muy, muy conocida y, y muy movida. Eh, y has trabajado en muchos proyectos pero cómo ves tú que en una comunidad se trate de integrar a, a, a personas de distintos perfiles ya no solamente este, programadores en el caso de Python ¿no? que es un lenguaje de programación eh, eh, sino también gente de otros perfiles ¿Cómo, cómo le ves tú a eso por ejemplo comunicadora Paola es comunicadora por ejemplo eh, o este, periodistas o, o, o cualquier otro perfil ¿no? economista. ¿Cómo a veces este? ¿Y, ¿Y si has tenido tú alguna experiencia en las comunidades en las que has estado de, de esta interacción con, con otros o otras áreas del conocimiento en las comunidades? Eh, bueno, no, sí hemos tenido varias personas de varios perfiles, pero por alguna manera les interesa un poco la tecnología o aprender un poco sobre la, sobre esta comunidad de cómo se mueve flos porque en otras clamas no es tan común ver de esta manera de compartir el conocimiento, de que se ha abierto. Así que esto como que les llama un poco la atención y luego también se sienten eh, como que bienvenidos a formar parte de esa comunidad. E incluso tenemos tenido varias personas, eh, sí, de que se, se han cambiado de otras carreras eh, para seguir un poco sobre tecnología o simplemente quieren hablar un poco sobre, sobre tecnología. Eh, si es, puede ser un poco difícil para ellos todavía encajar si sí se ponen a hablar un poco, sabes, eh, un montón de cosas técnicas, uh -huh. ya que para ellos no tendría mucho sentido, pero como les dije, hay varias formas de colaborar, eh, si alguien sabe de diseño hay un montón de cosas que requieren, o de comunicación, se si requiere también un montón sobre difusión de un proyecto, ya que no es solo código, así que, sí, de esa manera creo que sería una buena manera de cómo enfocarse para atraer a más personas a este perfil. Sí, incluso traducir, ¿no? Traducir este Ajá. software a... Al español o, o, o traducir un software local al inglés también, ¿no? Sí, no sé si hay otra pregunta, Pau, por ahí. No, no tenemos más preguntas al momento. Bueno, Bien. también les quiero hacer este la invitación de que si una de las comunidades locales que conozco yo, eh, Python Ecuador, pueden encontrar python.c. También hay otra comunidad muy activa que se está pues, sí, este, formando, JavaScript Ecuador. Pueden visitar javascript.c. Y bueno, unas en las comunidades, compartan, disfruten. Sí, sabes que hay de, de, el, un conteo que hicimos alguna vez. Alrededor de 40 comunidades en el, en el país, de, distintas, ¿no? Eh, entre comunidades que son muy activas, como la de Python, y comunidades que, que son muy incipientes, ¿no? En Relay, Django, eh, Python Ecuador, Python Quito, eh, Java, JavaScript, eh, bueno, eh, Wikimedistas, o sea, son como 40 de las que logramos contar eh, de, de cultura libre en general, ¿no? Entonces. Eh, hay, hay campo ahí como para involucrarse en lo que mejor le, le llame la atención a, a alguien, ¿no? Bien. Gracias, Santos. Entonces, te dejo, Paola. <ríe>